La red de César, el abusador. Wow. Colocó en el sistema de finanzas. Ay, ay, ay, más de 3 ¿Tres punto... mil 3 ,418 millones de pesos. Ay, Dios mío. Mierda. El Ministerio Público acusa a la red encabezada por el extraditable César Emilio Peralta Adames, el abusador de colocar. Estratificar e integrar el sistema financiero nacional. La astronómica cifra de. Eh, ay, ay, ay. Hay muchos cuarto no, eso. Hay muchos números ahí. Eh? No, tres mil millones de pesos. 3 mil 418. Ay, mira, mira cuántos números pasan. ¿eh? No, ¿Eh? no ¿Eh? se puede ni leer, no se puede ni leer. Vamos, eso, a ver, vamos, a ver. La, también, vamos a ver, eso da miedo. vamos a ver, yo lo leo, vamos a ver. ¿eh? Lea y eso es cuarto. Ay Dios mío, tres mil cuatrocientodisícho con ochenta centavos. Está buena la matemática. ¿eh? No, no, no, increíble. Oye, ese dinero de Dios ese Dios señor. Estaba, ¿Y qué no tanto cuarto? ¿Y qué tanto es... cuarto en este país? Los tres números de, de los últimos, lo coño. Sí, oh, baja, no, Oye, no, en la acusación no, no, no, no, no. contra la red integrada por otras 42 personas y empresas, el Ministerio Público desglosa la participación de cada una de las acciones ilícitas de lavado de activos y narcotráfico. Los detalles están en el inventario de documentos donde el, ministro público, el, Ministerio el Ministerio Público solicitó la apertura al juicio en contra del grupo, cuyas principales actividades estaban centradas en centros de diversión, Casa de cambio, tienda de ropas y otras. Neto. Hay personas pero que hay tienen, un dato que yo te voy dar. Hay personas que, que, que tienen suerte. Para ¿Es el abusador debe estar aquí, tranquilo, porque el hermano no de los robos robó más. Bueno. El hermano de Danilo está por encima de los 4 mil millones de pesos en dos o tres años. Ese tipo arriesgando su vida, señores. Porque bregar con droga no es fácil. No es fácil. ¿no? O sea, hay que tener palabras. tipo todo. arriesgando su vida y además ya 3 mil y pico millones. Y el hermano de Danilo, además pues ser hermano del presidente. Oye, oye 4, hay que te, no hay que tener valor. ¿Tú sabes pero... qué me da risa de ese caso de, del hermano de Danilo? Que aparentemente y supuestamente Danilo ni sabía. Ah, porque no. Él eh, ni sabía. Danilo no sabía de eso. Ajá, no. entonces no. va a seguir. No, tú lo vas a poner y no sabes. El presidente va a no a de eso. No me hable claro después, sí, después no, está, claro, después de que está metido al medio, Decía claro que no va a saber. Conto, los presidentes no se tocan. <risa> los fiscales presentaron acusación en contra de Heriberto de la Cruz. Eric Acua. Ay, oye, obispo. Ay. ¿Un obispo? Oh. ¿Y eso? ¿Cómo? No, es que yo hay un apellido también así, yo ah. creo. Obispo Félix Lorenzo Manuel. Cuidado. Natanael Castro Cordero, Nato, Manuel Sánchez Pérez, Pupito, Alan Gilbert Bueno, Alan Dólar, oye, Marisol Mercedes Franco, Octavio Dotel, el pelotero, oye. Pelotero. Wow. Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota, Edward Patricio Montero Cabral, José Bernabé Quintero y Yadel Rafael. Jaques Araújo, ese jaque mate. Sí, pero yo había un DJ también metido ahí. No, no, jaque mate. Cuidado hey, pues con el compañero tuyo. Oh, este es Ay, mi hermano. No, no, no. ¿Eh? Jaque Mate era el que hacía la fiesta. Tú sabes que hacía fiesta hasta en la luna, ese hombre. sí, hombre. Sí. En medio de más hacía con fiesta. Ese y presupuesto llenaba. no digo yo. También está acusado Rodolfo Cedeño Ureña, el comandante. Joanny ¿Eh? Paniagua Peña, Melchor Antonio Alcántara. Henry Daniel Santana Badía, Reinaldo Alberto Hernández, Joan Alessandro Ureña, el día, ¿cuánta gente? Yancy línea Castellanos, Ramón Reinaldo Guerra Molina, Génesis Ariel Méndez. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! qué pasó? <risa> hey, ahora, con tu, qué? Con, en tu sano juicio, ¿en qué tiempo tú crees que vemos hacerse aquí rodando? Yo te voy a dar cinco años. Y va corriendo. Y va corriendo el tiempo. Y va vale. corriendo y eso el que por el tiempo del COVID, que todo es más lento. Ya tú sabes. Es pero ese hombre soltando la sopa como la debe estar soltando en Estados Unidos, ese hmm. hombre viene para acá igual que el otro. ¿Cómo se llama el otro? ¿Eh? El otro, ¿cómo se llama? Y de allá de, eh, Figueroa. de Figueroa, Figueroa. No, no, el otro que viene que le diento su vaca y todos un millón para atrás. Quirino Ernesto Quir Paulino. Quirino. Ahí llegó un artista nuestro también, el Joe. El Joe la casa! Siendo la visita el Joe, Joe. Mira, Joe, consígueme la cosita. Háme favor, ahora que tú estás aquí. La, la vainita. Yo, ¿cuándo gestioname. viene el video otra vez? La la gente gente sabe, está, el Joe es los... el video. El Joe es video. El problema, eh. Son los el que, la que la dije va. Señores. Ya llegamos al final, llegamos al final del programa. Pero ven acá. Con, con ¿Cómo el final. Vamos a dejar que el compañero... Esto se acabó y... como rápido. ¿Qué hora es? Esto, esto es? se acabó Oye. como rápido. No. No. No. No. No. ¿Y en el televisión suyo? el tiempo rápido. ¿Cuál es el nombre suyo? Dígale. Mi público. nombre es Carlos. Las claro, la redes, las redes suyas. Artísticamente, eh. DJ Carlos, ¿me puedo... Espérate, espérate. Las redes suyas. de, tuya, la de okay. tu tiempo, las redes tuyas. Bueno. de ahora para eh, que eh, la eh. gente va a saber quién eres tú, dale. Esos muchachos no van a cancelar a nadie los que están ahí. Esos muchachos... Bueno, Las redes tuyas. A mí me pueden seguir en Instagram. Arroba I am DJ Carlos, también como en oh, YouTube también. Compadre oh, Dios, no, eso como un inglés. Co a ah, tú, soy, tú sabes? También, ¿eh? I am DJ Carlos. DJ Carlos. La fiesta, ¿estás haciendo fiesta clandestina tú? No, no, oh, no, no, no, no. Y lo va a decir, no. eh. Y después. Okay. Okay. No. Y lo va a decir. En como... el programa, no. porque no. tú tienes tu plato y tu cosa y tú le dices, eh. No, realmente ya en el ámbito de la fiesta yo no estoy un poquito apartado. Sí, pero tú le bregas los platos. Aparte de que yo produjo. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Yes, y ll llegó llegó Jorge Papeleta Y todo eso sí, eh, Yo he trabajado eh, Con eh, muchos de los muchachos De aquí realmente okay, He trabajado okay. Con muchos de ellos activos y... No y además Siempre estamos prestos a ¿Tu Facebook Para Magari Y esa gente Que no tienen Sí, sí ah, claro. Facebook. En Facebook Me pueden seguir Como Carlos Escolástico mi apellido okay, con la... Y sí. nada Estamos activos Siempre prestos A apoyar A, a los talentos y, y ya me considero De aquí ay, de la casa. Me, ay, me, ay, me ay, considero De aquí ay, de la casa ¿Qué, ay, ¿qué fue? ¿Qué fue? A los talentos Talento. Mejor Hábrate de César Abusador y no de los talentos. ¿no? <risa> que son de, no, te estoy diciendo, son delicados, te bloquean, de todo. Un día en los osos y ya es un talento. ¿Cómo ¿Cómo Un día en los osos y ya por ah. eso es un talento. Ay, ay, ay. ay, ay y de ay, ay, ay, ay. ¿Eh? qué abusador tú eres, estos ¿Sí? Entiende, ¿Eh? Esto no hay nuestro hermano Carlos Como, como me dieron la oportunidad a mí y nosotros también, es bienvenido aquí. Tú sabes que el motor mío no tiene mucha gasolina y tú quieres que te lleve a algún sí. lado. <risa> hay que echarle, es lo eh, único. Pero siempre los monster... nuevos te... tienen que pagar la cuenta. Claro, cualquier invitación nosotros te hagamos, tú tienes que llevarte tu menudo. Eh, yo no, ¡El doctor! ¡El <ríe> doctor, lo un aplauso aquí! El eh, yo, un artista de nosotros, el Santiago, que es nuestro director de piso. Entiendo yo que tiene que traer algo de ah, matadero. Eh, no, no, no, no, no. Atención, Mate, Ponme la cámara ahí, DJ. Eh, pon la cámara. Sí, si Salud Pública lo, no, lo, no, lo, lo. lo encuentra en una fiesta por ahí. Él nunca ha estado en este programa. ¿eh? Bautín, no, la, la no, no me conocen, no me conocen. Claro. Si el doctor Luis lo encontró por ahí, no es de nosotros. Que sepa, no, no. él es un invitado <risa> en el <risa> programa. Si está en una <risa> fiesta clandestina. es el invitado. de Coche con tu Globo estamos eh, ah, activos Ya qué va a pasado, nadie. ¿no? Claro que que lo que para, ¿Eh? y a, la seis de, a la seis de la tarde. ¿Y cómo es esto? No, no, Ay, señores. Eh, estamos activos, eh. ya diste las redes, me puedes claro. seguir en Ya no vamos, no vamos. No vamos. No, no todavía. Me puedes seguir en, en Instagram. ¿Y por qué no me quieren seguir ahora? <risa> Neto Flow 56 <risa> en Instagram. Ponlo ahí, Marte. Neto Flow 56 en Instagram. Puede, espera que... <risa>